Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tona Belira. Este va a ser el primer video de una nueva serie de videos con el enfoque en reseñas de libros, pero no una reseña toda aburrida, larga y con críticas, no, sino con un enfoque práctico en qué te puede aportar en mejorar tu estudio de idiomas, qué inspiraciones podemos sacar. Hoy día con el libro Fluent Forever de Gabriel Weiner, así que los Los kids. por fin estoy de vuelta no he podido subir un video en una semana me llegó la influenza y estuve sin voz por dos semanas así que por fin me estoy recuperando este va a ser un video en una serie de videos con un enfoque en libros pero no con un enfoque de hacer una reseña de generar críticas dar puntos a favor a contra sino con un enfoque práctico principalmente la reseña de los libros va a tener dos enfoques como no, obviamente se va a enfocar en, en el estudio de idiomas. Entonces, un enfoque es entender diferentes métodos, diferentes tips o trucos cómo poder aprender otra lengua de forma eficiente. Y el segundo enfoque va a ser inspiración, motivación, puntos importantes, puntos o mensajes claves que nos pueden aportar en mejorar nuestro estudio porque siempre se puede aprender algo nuevo. El primer libro que les traigo se llama Fluent Forever y el autor que escribió ese libro se llama Gabriel Weiner. Les voy a comentar un poquito para partir quién es el autor, solamente muy brevemente para que uno entienda por qué se generó este libro, cuál ha sido un poquito la historia atrás. El autor es de formación o de profesión cantante de ópera. Entonces, es una persona que sí requiere mucho de, de las lenguas, sobre todo como las óperas se cantan en idioma francés, alemán, italiano. Pero la exigencia también en ese mundo, en esas profesiones, es hablar excelentemente bien, hablar como un nativo, no tener acento, eh, tener una pronunciación muy limpia, muy buena. Entonces, eso un poquito para entender desde dónde viene esa persona y, y por qué también viene su enfoque, que ahora les voy a explicar, que, que son puntos que yo rescato como puntos importantes de ese libro. ¿De qué más o menos, de qué más o menos trata ese libro? ¿De qué más o menos habla? Él básicamente inicia su, su recorrido, su enfoque en este libro en un punto muy simple, en un punto donde describe que cuando uno conversa con otra persona, la cual uno no entiende, es una situación incómoda y no sé si te ha pasado quizás o seguramente te ha pasado que conversas con un extranjero con una persona que intenta hablar tu idioma, el idioma español y no lo entiendes y eso puede tener varias razones puede tener la razón que la persona todavía no cuenta con mucho vocabulario puede ser que su acento es muy fuerte y te impide entender bien las palabras o que tiene una pronunciación mala y tú no le puedes seguir pero más que analizar esos puntos, la, situaci la situación global que se da es que estamos incómodos cuando no entendemos algo. Entonces él describe ese estado y describe que es también una de sus mayores motivaciones porque él se enfoca en el factor que él considera clave en todos los idiomas y se lo pueden imaginar ya, es la pronunciación. Es todo lo que tiene que ver con los sonidos y la forma como hablamos, como pronunciamos una nueva lengua que estamos adquiriendo. El autor, el autor entrega dos puntos que para él son claves de trabajar y por qué se enfoca tanto en el sonido y la pronunciación y es apoyar al cerebro, hacer que el cerebro no, no vote nuevos sonidos que, que no conoce, sino hacerlos parte del conocimiento porque quiere que se que se memorice, quiere que ingrese ese nuevo vocabulario, ese nuevo sonido. Y el punto número dos es el entrenamiento de toda la musculatura facial. Entrenamiento casi a modo, como un ejercicio, casi como a modo que, que fuese un deporte, para que la boca se aprende los patrones que tiene cada sonido de una lengua. Esos son sus dos puntos claves. Entender que hay que apoyar al cerebro en reconocer sonidos y hacer las partes del ingreso a, a, a la memoria y luego entender que tenemos una musculatura facial la cual tenemos que entrenar, como son músculos, tenemos que entrenar para que ya esos patrones nos salen de forma con una musculatura más suelta. ¿Cuál es la sugerencia o cuál es su cómo? ¿Cuál es el cómo él sugiere que hay que trabajar en, el te en la temática de la pronunciación? Bastante simple diría yo. Si tenemos una temática que, que, que queremos dominar, que queremos entender, pero no la dominamos, requerimos de información como cómo poder dominarla. Requerimos de información técnica, información de fondo, información técnica en este caso sobre los sonidos de una lengua y ahí entra, por ejemplo, el alfabeto fonético, el IPA. Puedes revisar un video anterior que realicé explicando un poco qué es el IPA, para qué nos sirve, qué nos aporta. Y un segundo tips, un segundo tips que da él, que es bastante interesante, que utiliza el reverso, el sistema reverso, para aprender palabras que son complejos a, a procesar, que son complejos a procesar porque, por ejemplo, son muy largos. Te voy a dar un ejemplo con la lengua alemana, que tiene muchas palabras muy largas. Tenemos la palabra Briefkastenschlüssel. Si yo veo esa palabra en su totalidad, me puede generar estrés, me puede generar... Eh, confusión, cómo la digo, hay un énfasis dónde, cómo suena y cómo hago que me, me salga de forma rápida. Entonces, para no ver todo en su totalidad, el enfoque acá es irse al final de esa palabra y hacer trozos. Opción uno es trabajar letra por letra o la segunda opción es trabajar por, por bloques. En este caso conviene mucho trabajar por sílabas, por bloques de sílabas. Y se realiza una práctica algo así. Tomamos la última sílaba, sel, después la anterior, schlüssel, schlüssel, y trabajamos primero esas dos sílabas en conjunto, si las repetimos. Schlüssel, schlüssel. Luego agregamos la siguiente sílaba que viene antes de eso. Kasten, si tomo la palabra entera, o sten schlüssel. Kasten schlüssel, kasten schlüssel. Kasten -schlüssel. Y nuevamente repito esa combinación de sílabas. Y me voy a las últimas o a la última sílaba que me queda, que es brief. Y de ahí junto todo eso como paquete total. Briefkastenschlüssel. Briefkastenschlüssel. Y si noto que todavía me es muy difícil, me es complejo, vuelvo al final de esa palabra y vuelvo a hacer el sistema como de reversa tomando sílaba por sílaba o tomando letra por letra y repitiendo una y otra vez, siempre agregando una sílaba más. Eso es un, un tips que él da, cómo puede trabajar palabras complejas, palabras que, que a uno le generan no un agrado a primera vista y me parece un, un tips bastante útil. Y luego a todo ese trabajo de fonética, a todo ese trabajo de los sonidos y la pronunciación viene el entrenamiento visual el conectar ese nuevo sonido que hemos adquirido a la forma de escribir y entra también toda su reflexión o todo su resumen al respecto de cómo memorizamos vocabulario y se va al sistema de la repetición espaciada. Ahí también te sugiero que puedas mirar un video anterior que realicé explicando un poquito el sistema de la repetición espaciada. Básicamente es la mejor forma de repetir, de presentarte la información para que tu aprendizaje de nuevo vocabulario sea el más eficiente. Y eso se puede utilizar con diferentes herramientas, pero es importante que las herramientas incorporen ese sistema que te presenten vocabulario nuevo en, en cierto orden, en cierto tiempo. Otro tip valioso que da aquí en relación al, al, al trabajo de la memorización es agregar a la forma de escribir un un incentivo visual, o sea, una imagen para que podamos conectar una imagen con nuevo vocabulario. Eso es más eficiente, es más completo, para que podamos memorizar de, de, una, de una forma más efectiva. Más o menos de eso trata el libro, es una recolección de, de muchos puntos y para finalizar este vídeo, para que también se mantenga práctico y corto, hay dos puntos claves que, que yo rescato porque también a mí me gustó mucho leer este libro. Un punto es, que es un resumen, una recolección de todo tipo de recursos, distintos recursos como uno puede trabajar, practicar, memorizar palabras en otra lengua. El segundo punto que me llamó la atención es el por qué él llegó a descubrir tantas cosas sobre el estudio de idiomas. Y es de una historia personal, como muchas veces es el caso, también es el caso para mí. Y es que él postuló a un trabajo en Francia, postuló a un, a un, postuló a un teatro y para poder trabajar o tener ese trabajo tenía que tener un nivel bastante bueno de francés y le, le, le, le hicieron hacer una prueba en línea del francés para colocarlo en un cierto nivel, para ver si está apto o no y como quería realmente quedar en ese trabajo mintió utilizaba recursos ahí de libros de ahí, buscando respuestas y falsificó básicamente falsificó su, su, su testeo que hizo ahí en línea de la lengua francesa quedó en el trabajo y tenía la presión de tiempo que tenía muy poco tiempo antes de que comenzara su nuevo trabajo utilizando la lengua francesa y sabiendo que él está con poco tiempo en su vida o su, su situación actual que estaba con pocas horas en el día para poder trabajar practicar su francés que estaba en un nivel básico y él tenía que llegar a un nivel intermedio bueno entonces empezó su búsqueda de entender las mejores herramientas, la mayor eficiencia, eh, el mejor enfoque para trabajar el estudio del, del francés. Y luego, para que sepas cómo, cómo terminó también su experiencia, que fue a Francia y tuvo una entrevista oral en francés, y había solo estudiado solo, solo estudiado solo y se enfrentó a esta situación de conversar con los examinadores y se dio cuenta que solo salió desde su boca todo lo que había adquirido, lo que había trabajado, su vocabulario y que le había funcionado su forma de, de las herramientas que escogió. En fin este es el primer libro que te quiero presentar este libro eh, quizás una pequeña desventaja es un libro que yo lo leí en inglés y al buscar en el mercado si existe la lengua española no lo encontré en español y solamente encontré que existe una traducción al italiano entonces si te interesa leer ese libro tendrías que leerlo en inglés pero es un libro realmente interesante de una recolección de, de hartos recursos y, y, y formatos de estudiar, diferentes tipos de idiomas, porque él habla más que uno o dos idiomas. Yo rescato los puntos claves de trabajar la pronunciación y entender por qué es importante trabajarla, porque es muy incómodo si uno habla con alguien a quien uno no entiende y quiere, quiere entenderlo. Por lo tanto, toda la motivación, todo el enfoque de trabajar bien la pronunciación de una lengua que uno quiere adquirir, y luego que existen diferentes métodos y diferentes formas como poder trabajar una lengua o como poder estudiar una lengua. Y espero también que te inspiró un poquito a tomar algunos de esos tips o prácticas. Espero que te gustó este video. Si te gustó dale un like y suscríbete al canal. Si no estás suscrito todavía con un clic a la campanita para que te llegue el aviso también cuando subo un video nuevo. Me alegro mucho vernos en el siguiente video. ¡Hasta next